este puntito, este de aquí, lo hemos visto ya en varios lados. Estamos haciendo nuestra reserva en un vuelo en Air India En este vuelo ya lo cotizamos es de Delhi a eh, Sale a las 1.30 de la tarde y llega a las 2.50 de la tarde El precio es de 12.000 por dos adultos 12.628 ya con taxes y cargos y todo 12.628 al tipo de cambio en octubre de 2015 en peso mexicano son algo así como 3.206 pesos aquí está nuestro convertidor de moneda 12.628 rupias son 3.206 peso mexicano entonces aquí estamos haciendo esto y nos encontramos con una curiosidad ya lo habíamos visto en Asia, pero... Aquí te dan. No, perdón, en jet, jet Airways. Te dicen el tipo de comida si tienes alguna preferencia en especial. Si es vegetariana, si es sin lactosa, si es este, hindú, si es sin gluten, si es. Bueno, aquí hay muchas. Muchas vegetariana. Este lacto ovo Esa es la que yo quiero. Entonces, ahí está. Después, lo demás de cualquier vuelo, poner los datos después nos pide que seleccionemos el asiento del vuelo, este es el vuelo entonces son los asientos disponibles y a mí me gusta siempre escoger de atrás en algún video ya dimos el tip y marisol vamos a ponerla en pasillo este es otro tip también que nosotros escogemos siempre una ventanilla y un pasillo para este procurar que nos quede libre tener más espacio. ok Y ya por último viene la dolorosa. Ponga aquí los datos de tarjeta para pagar. Ya tenemos los asientos. Ya pusimos que yo necesito comer tocino y maris eh, sin preferencias. Y ya. listo ya tenemos nuestro vuelo saliendo el sábado 31 y arribando el sábado 31 de Delhi a Udaipur aquí están todos los datos, ya está todo listo y sí, ya vamos a subirnos a un India. No sé qué avión es, no recuerdo, creo que es un Airbus. Ese es el avión. Detalle de las ventanas. business class. <laughs> धन्यवाद हमारे विमान प्रस्थान के लिए तैयार हम आप करते हैं अपने हैं पीछे और के ऊपर दो un avión se, se viene ahí corriendo con sus 10 20 charolitas ahí anda y rápido rápido rápido a todos ¿Cómo le va a ser el manecito? El chois... Vamos a hacer... Azúcar. Así vamos a sacar el café. Me parece que es bueno. Y esta... Ticho. Ticho. Una salientita. Acá tenemos... Una... Ketchup. es el, el india y el postre bueno, las bolsitas todo brandeado correctamente Y ya le está entrando algo que hemos este, notado: es que este tiene color amarillo. Eso quiere decir que debe tener queso o algo que no es vegetariano. Cuando son cosas vegetarianas, les ponen este puntito, este de aquí visto ya en varios lados, ese puntito verde significa que son, es comida vegetariana. Entonces, ese es el pequeño detalle. Acá hay uno blanco, no sabemos qué significa. Pues tienen ahí sus certificadores. Pero lo que sí ya, ya, este ya lo hemos visto en varios empaques, y que esto significa que es, veget que es vegetariano, no tiene nada de producto animal. Y lo que trae es queso pan con queso. de nuestro vuelo de Air Este es un avión... No, un Airbus... Ah, Airbus. A319. Airbus, Airbus, A319, Airbus. A319. A319, Airbus. la tarjeta y dice, ahí dice la tarjeta. El vuelo fue muy rápido, porque más que tardamos más en tomarlo que en lo que llegamos. Eh, otra cosa. la decoración uno de tapis, es un ayuno. No, Me estaba súper rosa. nos dieron una comida muy básica, un bollito de queso. De un panqueque que estaba delicioso. Y el Mau ya entró al baño Y les puede decir qué tal está Ah, Muy viejito, muy viejito Mucho, muy, muy viejito pero... Ya vamos a llegar Te Saludos y síganos En estos videos de la India Bye. detalle de las ventanas del Air India Ay, a ver, esperen ya, ahí alrededor vienen pintadas en rojito y trae como un piquito como estilo la decoración hindú es un detalle de estos aviones del Air India Ah, es Gracias. Una vez que tiene el avión llegar y bien sobre todo, más lo entendemos, la Eso sí, eso sí lo entendemos.